Pasamos a otro tema ahora. Retomando un poco lo que veíamos en la clase pasada sobre las condiciones. Si recordás, un condicional es una estructura que te permite decir, si sucede un determinado evento, entonces realizar alguna acción. Bueno, esas son solamente algunas condiciones que se pueden dar. Por lo general, en un programa real, se producen condiciones un poco más complejas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de condiciones complejas? Son condiciones que internamente llevan otras condiciones, por ejemplo, cosas como si llueve y hay agua en la calle, entonces llevar las botas de goma. Otro tipo de condición compleja es la que usa el conector de tipo O, si hay helado de frutilla o de chocolate, compra. Hay muchísima teoría escrita al respecto de estas combinaciones lógicas que son realmente bastante complejas, pero bueno... Por el momento lo importante que tenés que entender es que para que una condición compleja que utiliza el conector I sea verdadera, ambas subcondiciones tienen que ser verdaderas. Es decir, con que una de las dos condiciones no se cumpla alcanza para que la condición general no se cumpla. De la misma forma, cuando el conector que se usa es un O, basta con que una de las subcondiciones sea verdadera para que la otra. Realmente ya no interese si es verdadera o falsa La condición grande siempre va a ser verdadera Por último, ten en cuenta que También como para complicar un poco más las cosas Las subcondiciones que tiene una condición compleja Pueden también ser complejas Y bueno, ahí ya empezamos con todo un juego de paréntesis Con el que ya te vas a marear dentro de un rato Por ahora, sigamos Te voy a presentar un problema clásico de los programadores Que es el problema de los años bisiestos en este ejercicio muy sencillo dice Diseñar un algoritmo capaz de determinar la cantidad de días que tiene febrero en un año determinado Eso significa en un año cualquiera Si vos le decís el año no sé, 2019 ¿Cuántos días va a tener febrero? Como sabrás nuestro calendario gregoriano tiene una pequeña falla Que hace que más o menos una vez cada cuatro años febrero tenga un día extra O sea el día 29 Las condiciones para que eso suceda para saber efectivamente si eso sucede, son las siguientes. Por un lado puede pasar que el año sea divisible por 4 y no por 100, o bien que el año sea divisible por 100 y por 400. Cualquiera de esas dos condiciones que, que se dé, hacen que el año sea bisiesto y por lo tanto febrero tenga 29 días en lugar de 28. Y esa condición que te nombraba recién, hace la diferencia entre el año, por ejemplo, 1900 y el año 2000. Veamos un poquito cómo se podría resolver esto. Lo primero entonces es tomar un valor del usuario, el año que el usuario quiera verificar. Y después, fíjate la condición. Es una condición bastante compleja, pero dice, si el resto de dividir año por 400 es igual a 0, eso quiere decir que el número del año es efectivamente divisible por 400. O el resto de dividir año por 100 es diferente de 0 y el resto de dividir año por 4 es diferente igual a 0. Ahí lo que estamos diciendo es, el año efectivamente no es divisible por 100, pero sí es divisible por 4. En ese caso, febrero tiene 29 días. En cualquier otro caso, febrero tiene 28. Muy importante prestarle atención a los paréntesis, que en, este, en esta diapositiva están marcados en rojo justamente para que resalten y los puedas notar. Es muy diferente la condición que puedes expresar si esto está escrito con los paréntesis de otra manera. Es muy similar a lo que sucedía en, en matemática con la propiedad distributiva. Recordá lo que pasa cuando combinás sumas con multiplicaciones. Si los paréntesis no están bien puestos, el resultado es completamente diferente.